quería hablar del STP-106 porque resulta que en la fecha en la que estoy grabando esto Nodew Studios ha anunciado cambios muy importantes en este STP si habéis jugado a STP-Siguit Laboratorio durante un tiempo ya sabréis que el STP-106 es relativamente inconsistente y sobre todo si lo comparamos con su hermano Keter el scp 939 y esto pues resulta sorprendente porque el scp 939 por ejemplo es ciego y aún así es más consistente que el STP-106, no tiene mucho sentido, cuando el STP-106 pues, puede atravesar puertas, puede teletransportarse y es capaz de ver a los enemigos perfectamente. Ahora bien, el STP-106 depende de la suerte en bastantes factores y esto lo hace inconsistente, inconsistente en el mal sentido. Sobre todo, por ejemplo, a la hora de atacar a los enemigos, el STP-106 no funciona del todo correctamente a la hora de apuntar por el cursor. Las hitbox están mal implementadas... Este es un problema de programación que los desarrolladores no han sido capaces de paliar del todo y esto hace que sea difícil apuntar a un enemigo y mandarlo a la dimensión de bolsillo. Ahora bien, luego está la vida del SCP-106. En un servidor sin mods el SCP-106 tiene 650 puntos de vida, pero estos puntos de vida... Están como raramente de partidos, porque el SDP-106 es resistente a las balas, las balas le hacen solamente dos puntos de daño, un punto de daño, tres puntos de daño, dependiendo del, el, claro, de la penetración, el daño a las balas, el tipo de, de arma que estés, estés empleando, etcétera. etcétera. Entonces, puedes gastar un montón de balas en el SCP-106 para matarlo o, pues sencillamente, como la resistencia se los aplica a las balas, pues puedes utilizar dos buenas granadas, dos granadas bien lanzadas y se acabó SCP-106. Entonces, es, en este caso es inconsistente en ese sentido porque es un tanque para las balas pero luego es frágil, frágil contra las granadas y también contra la micro. Todos los SCP son bastante vulnerables a la micro pero el SCP-106 en cuanto le roza un poquito pues le hace bastante daño. Y el tercer punto de inconsistencia está la dimensión de bolsillo, y es que hemos visto en versiones anteriores del juego y en algunos servidores cómo los jugadores han sido capaces de encontrar de vez en cuando, podéis buscar en internet, hay cientos de vídeos, situaciones en las que pueden escapar de forma totalmente consistente de la dimensión de bolsillo, lo cual hace que el stp 106 tenga una capacidad de matar bastante lamentable. Y otro punto importante del cual vamos a hablar es de que el SCP-106 es el único SCP, aparte del scp 079 que es capaz de morir sin recibir ni un solo balazo. Y esto es debido al el rompefémures. El SCP-106 puede perder la partida en tan solo 5 minutos si dos clases D deciden ir a la celda de contención y uno de ellos se sacrifica por el equipo. Todo esto hace que el SCP-106 sea altamente inconsistente, que dependa de la suerte y en muchos casos la suerte no esté a su favor. Pero ahora nos Studios ha anunciado cambios bastante importantes que deberían hacerlo un SCP mucho más consistente. En mi opinión todos estos cambios suponen en general un buff importante a este SCP más que un nerf, aunque hay algunos cambios que también son negativos para él. Pues el primer cambio importante está en la dimensión de bolsillo, no solo los artistas del juego han anunciado que van a darle una nueva capa de pintura a esta dimensión de bolsillo, vamos a ver cuándo llegará este cambio, sino que ahora, según el anuncio de Notebook Studios, los objetos que estén en la dimensión de bolsillo tendrán una probabilidad de regresar a las instalaciones. Esto yo creo que es en general, que es difícil testearlo ahora, creo que es en general un nerf hacia el equipo SCP en general, no solo al SCP-106, y es porque los objetos que están en la dimensión de bolsillo normalmente se quedan allí y desaparecen del acceso de los restos de jugadores ahora bien ahora que estos objetos puedan regresar a las instalaciones pues puede hacer que los jugadores humanos que estén vivos y fuera de la dimensión de bolsillo pues puedan utilizarlos contra los SCPs. aún así los objetos Desaparecerán de la dimensión de bolsillo y regresarán a las instalaciones según su rareza Es decir, objetos comunes como los botiquines Pues es muy probable que regresen a las instalaciones Mientras que objetos más raros y poco comunes como la micro Permanecerán en la dimensión de bolsillo con mayor probabilidad El otro cambio es referente a la vida Ya no van a ser 650 puntos de vida Sino que va a ser algo más parecido al resto de SCPs del juego va a ser 2000 puntos de vida y 250 de escudo, un escudo pequeñito y esto se parece bastante a lo que vemos en otros SCPs como el SCP-939 o el SCP-096 Obviamente este cambio va acompañado de retirar la resistencia a las balas Así que ahora la salud del SCP-106 debería ser algo más consistente Es decir, que ya no sea tan frágil para las granadas y tan resistente a las balas esto es mmm, no necesariamente un nerf, pero sí un cambio hacia su estilo de juego. El SCP-106 antes era sobre todo, actuaba como tanque, absorbía y absorbía balas y podías acercarte a un grupo de gente armada sin que realmente tu vida se viese gravemente afectada. Ahora, ahora la vida va a decrecer de una forma más consistente. Y por otro lado están los 250 puntos de escudo que vienen bien sobre todo para jugadores que están poco armados para resistir esos balazos y regenerarse. Bueno, como estáis viendo en la imagen, no solamente está la barra de vida y la barra de escudo, sino que encima hay una tercera barra azul que esta barra azul se va a llamar Vigor. Y lo que hace el Vigor es actuar como el elixir del Clash Royale si habéis jugado ese juego, pero para el SCP-106. Lo que hará el Vigor será permitir al SCP-106... Utilizar una serie de habilidades nuevas que tendrá en su axena La primera de estas habilidades se llama Stalk. Lo que va a hacer el SCP-106 cuando active esta habilidad es jugar a ser un tiburón Se va a meter en el suelo, va a ser inmune y se va a desplazar a una velocidad bastante acelerada Estará escondido del resto de jugadores y podrá emerger en cualquier momento o cuando se le agote el vigor Que se irá consumiendo poco a poco a medida que se vaya desplazando por el suelo sin embargo esta habilidad no está tan chetada como parece porque el SCP-106 al parecer no es capaz de ver a todos los jugadores por igual, solamente es capaz de ver a los jugadores que estén dañados y cuanto más dañados estén los podrá ver desde más lejos. Pero hay más todavía, el SCP-106 ahora cuando ataque a un jugador le transmitirá como una especie de efecto nuevo llamado traumatizado que durará unos 4 minutos según anuncian aquí en el post. Y resulta que el stp 106 podrá ver a los jugadores que tengan este efecto de traumatizado mientras esté utilizando su habilidad de Stalk. En resumen, el stp 106 es capaz de ver cuando esté utilizando su habilidad de Stalk a los jugadores que estén traumatizados y a aquellos que estén dañados. Y falta una última habilidad nueva que se llama Atlas de Cazador. El SCP-106 será capaz de desplegar un minimapa en el que será capaz de ver las habitaciones de las instalaciones que estén más cercanas a él. Cuanto más vigor tenga, más habitaciones lejanas podrá ver. Al hacer clic en una habitación, se te transportará a dicha habitación. Hay que tener en cuenta que cuanto más lejos esté esta habitación, también más vigor va a consumir. Entonces hay que ser bastante sabio... ...a la hora de gestionar el vigor que tiene el SCP-106. No obstante, todas estas herramientas de Stalk y de Atlas de Cazador... ...le proporcionan al stp 106 bastantes herramientas de movilidad. En general siento que esto es un buff al stp 106 ...porque permite, al, le permite tener más herramientas, más versatilidad, más movimiento. Ahora bien, tenemos aquí el cambio más importante de todos... ...y si lo anterior no es un buff, que puede que me equivoque y no lo sea... Esto claramente lo es, y es que el rompefémures va a ser eliminado del juego. Bueno, pues resulta que nuevo Studios no está contento con el rompefémures, y es porque eh, puede ser al mismo tiempo muy accesible y completamente inútil. En algunas partidas es común ver a unos clases D que tienen una tarjeta de nivel alto, se meten enseguida en el rompefémures y acaban eliminando al SCP-106 en cuestión de minutos, sin que el jugador del SCP-106 o su equipo pueda hacer nada. Por otro lado, hay veces que muchos jugadores no se atreven a sacrificarse, no hay ninguno que quiera meterse en el rompefemures y por tanto el SCP-106 pues, pueda continuar acampando a sus santas en toda la partida. Entonces, van a eliminar esta característica por su inconsistencia, por su capacidad de eliminar al el SCP-106 en un chasquido de dedos y personalmente me da un poco de pena este cambio porque el rompefemures es icónico del SCP-106 y de su artículo, pero en algo estudios ha dicho que si encuentra alguna forma de implementar el rompefemures de tal manera que sea equilibrado, que sea justo, pues en un futuro volverán a incluirlo. Nada más que decir, sobre SCP-106, recordad que todo lo que he dicho en este vídeo es susceptible de cambiar cuando salga la versión final del juego, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.